Uh. a la mierda Look at all these freaking magnificent... Oh increíble que ninguna de estas dañas los muerde esta re bien entrenado no soy con me da un poquito de cosita más pero tampoco tanto re increíble Se te la boca en todo No le pican eh Ya voy adelantando que a este video <ríe> A ver las arañas al tipo ahí Ok eh, había visto alguna así Ok, uno pega en la espalda Ok ¿No? Un poco más grandes son esas <ríe> Oh se encontraba eso a la mierda. Wow. Oh, grande ahora! ¡Oh! A la puta madre. Una escopeta si ¿sí? está para matar eso. Se mete en Australia o algo así de existir ese tipo de arañas, ¿no? Wow. No soy aonofóbico, pero sí me inquieta un poco, ¿no? Obviamente. ¿No? De una vez me pareció la araña por acá en la pared, ¿viste? Bueno. La Pero era así, ¿no, chicos? Oh, feísimo. Ya me estoy torturando a mí mismo, ¿no? Ah, ok. Es suficiente por hoy.